Bien, estamos revisando acá en tu día el siguiente tuit. Se lo mostramos nuevamente, el alcalde Daniel Jadue. Lo repetimos, ¿eh? para quienes se integran a nuestra sintonía, no son imágenes de estallido social de 2019, son de hoy, 18 de octubre. Evidentemente está hablando del día de ayer. A tres años, la represión sigue intacta y emplaza a Carolina Toa. ¿Cómo se explica que usen las mismas prácticas de Piñera? Dice Daniel Jadue. Pero miren, les queremos mostrar otra imagen, que también es parte de la de la parte lamentable de la cuenta de este 18 de octubre, este tercer aniversario, y esto tiene que ver con lo que ocurrió temprano en Plaza Italia, Vaquedano, Dignidad, como a usted le guste. Pero tiene que ver con alguien que ya se titula como el, se nombra como el espanta periodista. Un sujeto. Como el sheriff de la plaza. El sheriff, pero antimedio, claro. antiprensa burguesa, como le gusta gritar. Pero este tipo, fíjense, fíjense cómo, cómo está tratando a los medios de comunicación formal, comillas, porque hay otros allí que quizás no lo son, pero no, no les hace nada, simplemente es contra la prensa. Este tipo, no solamente va a ser formalizado, sino ya ha estado. Hay registros de él en otras manifestaciones o concentraciones claro. en Plaza Italia. ¿Quién es? Que... Y también hay imágenes o fotografías, como a ustedes les guste, con unas que tiene una suerte relacional, al menos se ha sacado la foto, con el mismo alcalde de Recoleta. Ah, se llama Francisco U Ramírez. Ah. Juan Francisco Ramírez. El antropólogo. ¿Ahí está? Ahí está. Ahí está en la foto. Ahora... Simplemente aquí estamos diciendo lo que sale en la foto. Que se sacó una foto con el alcalde Jaue, y hay algunos que también lo vinculaban más más cercano, digámoslo así. Y esto no se si lo podemos preguntar, lo voy a escribir ahora. Con Hugo Gutiérrez, que fue diputado y ex convencional también del Partido Comunista. Es que esa, Pero bueno, eh... este tipo esto se, incluso se, con Simón Olivero, que es periodista de otro canal, tuvo un control. Se, o sea, sí, sí, complicado. sí, lo expulsó, lo expulsó de la, de la Plaza Baquedano. Es que esta, estas son las señales que uno. La, las imágenes hablan por sí solas. Cuando uno dice. Ah, el, a, lo mejor, a, a lo mejor se acercó al alcalde y le pidió una foto y el alcalde. Ah, ya accedió y no son amigos. Eso es una parte. Pero sí. cuando nosotros leemos el, el Twitter de, de Daniel Jadwe, es que estoy revisando además su, su Twitter y no ha dicho una palabra a las personas que. Como por ejemplo Don Marcelo, que le saquearon sus locales. Entonces. Bueno, cuando nosotros cuando nosotros vemos estas imágenes es porque efectivamente este tipo ha participado en otro en otra ni eh, siquiera en, en manifestaciones y al final ellos salieron a, a delinquir pero, pero ahí hay, hay una organización. Claramente. Y por... sí, no es casualidad, ahora, no es, no es que, él lo no vía pasando por ahí. No, claro. Pero ahora, no es que este tipo esté robando, esté saqueando, no, no, no es lo mismo. <risa> no, no es lo mismo. Pero, pero no, es es algo, no es algo democrático, exactamente. Es, es, porque antropólogo. es antropólogo, no estamos hablando de un delincuente. Para ser bien justo con él, es un claro. intelectual de ultra izquierda, muy cercano al Partido Comunista, estuvo involucrado en, el, en la FUNA con golpe a José Antonio Castro tiempo atrás. Y la verdad que son personas que ideológicamente están ahí. No estamos a quedar, sino simplemente para privar de la libertad a otras personas que igual de graves. Ya, pero al ver además la fotografía con el alcalde Daniel Jadue y si sumamos el Twitter del alcalde Daniel Jadue es porque él coincide pero exactamente con el pensamiento del alcalde Jadue y es una muy mala señal la que se le da a la ciudadanía. ¿No encuentra usted alcalde cuadrado? Yo creo que hay que ampliar esa situación a nivel nacional. Yo creo que la intolerancia se ha ido constituyendo como una forma de resolver los problemas. Eh, y cuando uno decide vivir en comunidad, no es la forma de resolverlo ni lograr los objetivos que uno tiene en la vida. Como pudieron ver en el extracto, la flamante conductora del matinal del 13 no tiene ningún reparo para emplazar duramente al alcalde comunista de Recoleta. De todas formas, lo que dijo Priscila es absolutamente cierto. Al revisar la cuenta de Twitter del alcalde Daniel Hadwe, efectivamente no existe ninguna palabra condenando los atroces hechos de violencia ocurridos el día de ayer, dedicando solo palabras para condenar el uso de la fuerza por parte de carabineros, quienes fueron mandatados por el actual presidente, Gabriel Boric. De todos modos, no es de extrañar que un personaje perteneciente a la extrema izquierda chilena, se ponga nuevamente del lado de la violencia y de los delincuentes, solo para aprovechar la oportunidad de posicionarse como opositor al gobierno, y tratar de obtener rédito político del asunto. Sin embargo, debido a la situación actual del país, es muy difícil que algún chileno se sienta identificado con la postura de Jadwe, ya que hace meses, existe abundante evidencia para confirmar que los chilenos están completamente aburridos y cansados de la delincuencia, y de la violencia en las calles. Por lo tanto, es muy probable, que Hadwe, en vez de obtener alguna ventaja política haciendo tales afirmaciones, obtenga un resultado totalmente opuesto, provocando aún más desprecio en la ciudadanía. Finalmente, cabe destacar la incorporación de los nuevos conductores del matinal, ya que se les ve en un tono radicalmente distintos a lo mostrado por la periodista Mirna Singler cuando ésta conducía el programa.